Si te gustó y te sirvió no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal y bueno a continuación te dejo una previa del partido, este domingo Santos Laguna cerrará la temporada ante el equipo de Mazatlán FC en el estadio TCM, ya con gran parte de los definidos Santos Laguna llegará al encuentro del domingo conociendo su futuro, ya que si en caso de que Chivas gane su partido se tendrá que conformar con el octavo puesto, siempre y cuando consiga las tres unidades, sin embargo en caso de no hacerlo podría descender hasta el último lugar, si sus más cercanos los rivales Toluca, FC Juárez y Necaxa ganen sus respectivos encuentros, por otro lado Mazatlán dependía del resultado de FC Juárez y Club Puebla para conocer sus posibilidades de avanzar a su primera liguilla, más allá de eso para hacer su primera temporada el balance para el conjunto sinaloense es bueno, los guerreros del Santos Laguna son uno de los mejores locales de la competencia, mientras que los de Mazatlán FC son uno de los peores visitantes, por lo que los dirigidos por Guillermo Almada son los grandes favoritos. ¿Y tú qué marcador le pones a este cotejo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.